Soy Ángel Vives. Esbirros cubanos y venezolanos junto a grupos criminales están llegando a mi casa para detenerme. Si Dios me da vida y salud, dedicaré el resto de mi vida a combatir a aquellos que han traicionado este hermoso país. Hace eco de lo que pasa en Venezuela.